El día de hoy se trata de prospectar dentro de los restaurantes de una manera este, aprovechando la visita de comprar eh, un refrigerio y este, estamos aprovechando de ver si agarramos nombres, es bueno aprovechar las horas de almuerzo para ver si agarramos más nombres. Muchas veces cuando nos hacen la conversación es más fácil de hacer la conversión, así que aquí hay que aprovechar, chicas, todo tipo de actividades. Y aquí es un ejemplo de cómo Rubí, ella aprovecha cada salida y cada vez que salimos a prospectar. Muchas veces le piden ver el catálogo en el lugar y otras veces preguntan por especiales y así que Rubí se toma el tiempo de escucharle eh, mientras la señora ve qué es lo que va a querer y así al final lo que hace es tomarle la orden o darle seguimiento más adelante. Y así es como Rubí termina de hacer una... una...